¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día Bienvenidos al segundo video de la semana Si me ven exactamente igual que en el video pasado Es porque estoy grabando uno después del otro Para traerles eh, más contenido Además, de repente me llegan muchos temas para hablar Entonces puedo grabar varios videos a la vez Y a veces no me llegan tantos Entonces, pues bueno El día de hoy les traigo un caso muy extraño Que se hizo muy, muy viral Yo les voy a platicar aquí lo que se comenta Lo que yo sé Y pues ya podremos decir en los comentarios ustedes qué opinan este sobre este caso. Probablemente ya lo vieron en alguna otra plataforma, porque les digo, es algo que se hizo muy, muy viral. Hace... se publicó esto, pues ya hace 20 días, o sea, ya tiene ratito. Entonces, pues bueno, vamos a comentarlo el día de hoy. Y bueno, sin antes no decirles que... Sí, sí, no hay que seguir sin que antes yo les diga. Que eh, chequen videos pasados, subí... Durante todas las vacaciones, eh, si ustedes salieron de vacaciones o demás, este, yo sí subí videos así como los 4 o 5 a la semana, entonces pueden ir a checarlos. También pues subí ya el primer video de la semana, que también está muy padre, sobre críptidos, por si les gustan esos temas. Y pues bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse y más importante, activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Así escuchan videos raros, aquí anda Figaro conmigo. Y eh, aquí van a estar apareciendo mis redes donde me pueden seguir Solamente tengo estas cuatro Estas cuatro son las oficiales No tengo cuentas secundarias No tengo cuentas um, así como que privadas o cosas así No, simplemente son estas cuatro ¿Qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Así que, vamos ya Entonces, como les digo Exactamente hace 23 días En un foro de Reddit Reddit es una página... Pues, eh, uh, sí, o sea, es una página, una plataforma donde muchos pueden poner las historias que quieran. Eh, o sea, se puede publicar videos, puedes abrir preguntas así de que, oigan, este, alguien sabe algo de Disney y te van a, O sea, de cualquier tema. Entonces, evidentemente, aquí hay muchos temas de miedo. Porque hay muchos foros que hablan sobre fantasmas, sobre creepy, sobre esto, sobre el otro. Entonces, en un grupo llamado History Dance, algo así. Hace 23 días se publicó un video, alguien publicó un video, y esta plataforma lo que tiene es que pues casi todos son anónimos los que hay aquí, los, los que publican. O sea, yo tengo mi perfil, pero pues no tienen nada que ver conmigo, ¿saben? O sea, totalmente anónimo. Y este es un video de un perico, un cotorro, no sé cómo ustedes le digan. Donde la gente opina que este perico está, está poseído por algo, por lo, o sea, su comportamiento es muy raro. Eh, el perico está hablando en inglés, entonces yo les voy a poner en subtítulos qué es lo que se supone que está diciendo el perico para que ustedes eh, lo entiendan Acaso si sí, no hablan inglés y déjense los pongo primero y después venimos a comentar el video, pero adelante. Here, Come on. I'm right here. There. Come This up. is as close as I'm gonna get, you baby. Don't care. I think you're gonna bite my no. toes. No. I'm not gonna hurt you. Oh my gosh, you're so Come sweet. Uh-uh. I no. I'm a little bit. Come you're up. just you're just so strong. You're so okay. strong. What's rare I don't want you to bite me. No. I'm not gonna hurt you. Oh. <laughs> oh. You're so Come sweet. Up. No, baby. What's your problem, I, I love you. I just said no. oh. I. I think we just need some time before we do that. Okay? What's See that's matter? why. What's matter? I still think you're gonna bite me. What's I'm sorry. What's yeah. right? oh, matter? See? That's why. See? You scared me. You tried hey. to hurt me. I'm not gonna hurt you. But you tried I'm to. Uh -huh. Vamos primero a los hechos El perico está actuando raro Sin embargo yo no lo veo alterado Ahora les voy a decir por qué No sé si ustedes sepan Pero nosotros aquí en la casa tenemos un perico eh, No de la misma raza que este Pero pues sí es parecido Entonces sí tengo algo de experiencia con pericos Porque pues el de nosotros tiene como 15 años aquí con nosotros Entonces bueno, por lo menos lo que es nuestro perico Aprende sonidos y aprende palabras, pero en ningún momento arma una frase completa y mucho menos parece que nos contesta. O sea, es como difícil que... O sea, no es... Hay... A ver, déjenme. No es difícil que un perico aprenda a lo mejor una palabra o una frase completa. Lo que sí es difícil es que el perico como que sepa el contexto de lo que tú le estás hablando Para que conteste la frase que sabe decir ¿Se ¿Sí me entienden? Es decir que si sí. yo le digo ¿Quieres ir afuera? Probablemente el perico aprenda a repetir ¿Quieres ir afuera? Pero si le digo ¿Quieres ir afuera? No me va a decir Sí, quiero ir afuera ¿Sabes? O sea, no, no es así Por lo menos con el, nuestro perico Porque yo sé que hay pericos más inteligentes que otros Son unas razas más inteligentes que otros, Por ejemplo, estos como cacatúas grises, eh, son muy inteligentes, saben un montón de cosas Y como que sí hilan de alguna manera lo que le estás diciendo con lo que significa Pero en este caso, el perico real parece que está teniendo una conversación con su dueña Entonces, si se fijaron, la dueña le dice No, ya no me voy a acercar más porque me quieres morder pues los, los dedos de los pies y pues eres muy fuerte, no sé qué. Pero aquí lo curioso es que el perico le pregunta, más bien, le contesta, no te voy a hacer daño. O sea, le dice, come here, o sea, ven, no te voy a hacer daño. Entonces, sí le está contestando a la mujer lo que le está diciendo. Entonces, está teniendo una, una conversación. Entonces, aquí la gente empieza a decir, es que este perico está poseído. La verdad es que yo... Consideraba hace un tiempo que los animales no se podían como poseer así tal cual como, como un demonio, no sé, posea un humano. Pero después leí que realmente pueden poseer lo que sea, o sea, objetos, personas, animales. Y generalmente yo los casos de así de que los animales actuaban raro, más bien ya tenía que ver con otra cosa, con un skinwalker, con algo así. No tanto de que está poseído el perico. Eh, también hay gente opinando en este mismo post que sí hay pericos que aprenden conversaciones completas, o sea, como si... O sea, que aprende de que dos personas estén contestando, pues ya sea como diferentes voces. Por ejemplo, nuestro perico pues habla como si fuera mujer, porque pues somos casi puras mujeres aquí en la casa, entonces habla así. Pero si le habla más como un hombre, entonces va a repetir la voz, la, pues, sí, la voz un poco más gruesa y cosas así. Eh, entonces, no sé ustedes qué opinen, se puede. ¿Acaso poseer un animal? Yo, sinceramente, uh, no, no creo que esté poseído. Sin embargo, no se ve que el animal esté alterado, porque pues cuando nuestro perico se altera no se pone así, más bien grita y así. Eh, entonces hay muchas personas comentando de que los pericos sí son bastante inteligentes como para tener este tipo de conversaciones, porque, por ejemplo, hubo un caso en el que un perico aprendió ciertas frases y gracias a ese perico se pudo resolver un, un crimen en donde la mujer había matado a su esposo y por lo que decía el perico, pudieron resolver el caso entonces, sí hay cosas así pero también he leído historias donde por ejemplo un perico se ponía bien loco cuando pasaba algo como de la religión de cualquier religión, ¿no? o sea, se ponía algún rezo en la tele o algo así y se ponía loco y quería bajar como a, no sé, romper la computadora donde estaba. O él mismo se pegaba. Y cuando pasaba algún comercial como que de una película de miedo o así, el perico se ponía bien contento. Ah, No sé, o sea, está raro. ¿Ustedes qué, qué opinan? ¿De que sí el perico esté poseído o lo estén haciendo como actuar así? Porque la persona se ve, o sea, la dueña. O sea, la otra voz que se escucha y pues es la dueña. Se escucha... A lo mejor un poco preocupada de que a lo mejor no es normal que esto esté haciendo. Porque esto de que esté contestando una conversación. Siento que es un nivel un poco más arriba de inteligencia que a lo mejor la mayoría de las aves tienen. Pero sí sé que hay muchas muy inteligentes. Pero a este punto no sé. Porque también el, el perico le pregunta ¿qué te pasa? O sea, ¿qué, ¿qué tienes? Entonces pues les quería yo traer este caso para que me digan... ¿Ustedes qué creen? Fue un tema muy grande en otras redes Se publicó en muchas otras plataformas Y muchas personas opinaban que sí estaba poseído U otras totalmente del otro bando O sea, no está poseído para nada Simplemente pues es un perico que sabe muchas frases Y ya, sin embargo, considero que si lo publicaron Si la dueña publica este clip de video de su perico actuando así Es probable que no fuera normal Pero bueno, ustedes díganme qué opinan sobre este caso Si tienen aves eh, Confirmen si es igual como al mío eh, Les digo, el mío es como de otra raza diferente Pero bueno, me gustaría saber sus opiniones Sobre esto Yo se los traigo porque es un caso raro Un caso que llamó mucho la atención en otras redes sociales Y pues sí quería traérselos aquí Por si no habían visto de qué se trataba Pero bueno, fantasmitas Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya agradado Todo este rato que yo les he estado contando este video. Mi computadora está actuando como una loca. O sea, no sé si hablar del porico poseído. Ya poseído también mi computadora. Pero de verdad ha estado actuando como loca. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Y espero verlos al siguiente. Pues se vean. Bye.